Para mí Costa Rica es un lugar donde me siento en familia y eh, Todos hemos pasado por una pandemia, cada uno con sus retos. Hemos sobrevivido, estamos aquí hoy. Y es bien importante revalorar todo eso que nosotros hemos logrado, particularmente en estos últimos años. El poder interior es algo que nosotros traemos eternamente. Pero a veces las circunstancias son tales que pareciera que son más fuertes que nosotros y algo, quizá no pequeño, pero para nosotros se vuelve una montaña. Y Dios, el alma suprema, nuestro Padre Supremo, tiene tanto amor por nosotros que quiere que logremos transformar una montaña en una semillita en algo que sea manejable, y no solo manejable, algo que represente, no con el tiempo, sino en ese mismo instante, un aprendizaje. Todos ustedes han tolerado, se han adaptado, tuvimos que estar en casa fuimos paso a paso siguiendo instrucciones eh, y también tenemos esa capacidad para pensar las cosas y tomar decisiones entonces hay muchos poderes que nosotros tenemos pero no siempre los vemos como ese poder uh -huh. Hoy vamos a sanar el corazón. Un corazón que ha pasado por muchas cosas, quizás hasta pérdidas en estos dos últimos años, pero que Dios viene a fortalecer. Si hablamos de la eternidad, el alma suprema es luz. Y nosotros también somos luz. Por eso se recuerda a imagen y semejanza. Él es un punto de luz. Y la energía concentrada en un átomo tiene mucho. Y aunque él es un punto de luz, la energía que él despliega es capaz de transformar el universo. Y nosotros somos luz y estamos dentro de un traje que usamos todos los días y lo manejamos y estamos cerca de nuestras ventanas. ¿Cuáles son las ventanas del alma? No, no. Los ojos, en muchas canciones se dice que es por los ojos que se ven nuestros sentimientos, ¿cierto? Porque el alma se expresa a través de ellos. Entonces, como esa luz, yo me puedo fragmentar y colorear ¿sí? y puedo ayudar con esta energía a que otras personas, junto con la energía del alma suprema, puedan percibir estas vibraciones. La energía viaja. ¿Les ha pasado que piensan en alguien y les llama? ¿O algo está pasando, los necesitaban? El pensamiento es una energía muy poderosa. Y es una energía que les pertenece y pueden usar todo el tiempo. Si pienso negativamente es como si yo estuviera recando, arrojando piedras a alguien. Si pienso positivamente es como si yo arrojara flores. Y en Costa Rica tienen una variedad tan grande de hortensias y flores aquí y allá que merecemos pensar en una forma positiva, aunque no todas las cosas vayan bien. Porque no puedo esperar a que algo vaya bien para que no esté bien, sino voy a fluctuar y yo he venido a otorgar, el ser humano tiene una misión, y nuestra misión es construir. Entonces, construyamos un tapete, un rebozo, un tapiz, con las diferentes energías que cada uno puede aportar. Y sabemos que en algunos lugares incluso hubo inundaciones. Y no ha de ser nada grato perder las cosas que uno tiene, ¿verdad? De un momento a otro. Todos los países... Todos los países suceden cosas y se irán sucediendo. Entonces, nuestra aportación mental es bien importante. Nos pues vamos a cubrir, a cobijar a esos lugares en particular, a todo Costa Rica y al mundo, con esta energía. ¿Les parece? Entonces... los celulares están todos apagados y la mente pónganlo en modo abierto no va a entrar ningún pendiente nada que no sea este momento que es un regalo para ustedes Para Costa Rica, para nuestros hermanos en Ucrania y en el mundo, vamos a subir nuestra energía más bella de nuestro corazón. Estos sentimientos puros. Son como unas flores violeta. Es como un ramillete de hortensias. Que vamos a distribuir. Y a dejar caer. Con una energía. Que está llena de misericordia. Es una energía de color violeta. Yo mismo siento que esta energía me llena de inocencia. El alma suprema. Tiene un corazón tan limpio, que no recuerda mi pasado. Él solo siente la luz que soy, el amor que vivo. Él es un océano de pérdida. Y al unir mi energía con la de él, toda esta gama de violeta de cada uno de nosotros convertida en vibraciones de misericordia, compasión. Inocencia, perdón, comprensión, llenan a cada alma en este mundo. Y nos acerca a lo mejor de nosotros. A ese amor puro. Generoso. Simple. Sin mancha. Se expande y cubre todas las personas con las que me he encontrado en esta vida. Y me lleno de gratitud por las lecciones aprendidas. Si había algún sentimiento negativo, lo transformo en compasión. En sentimientos de hermandad, quiero reconciliarme con la vida. Quiero vivir en paz mental y si perdono, y si comprendo y si lo entrego al corazón más puro del universo, el de Dios. puedo soltar y dejar ir dejar ir todo aquello que ya no quiero sentir y lo reemplazo por la paz y la armonía. Así como Dios es un océano, así yo me convierto en un río. El río no se detiene frente a ningún obstáculo. El río fluye. El río es capaz de adaptarse a las piedras. Y yo, como el río, soy capaz de dejar atrás el pasado y fluir. Con lo que se presente. Porque lo que está en el camino es el camino. Y yo como el agua soy flexible. Me doy la oportunidad. De ver hacia adelante. De ir, anunciar, compartir lo que soy. No importa si en el camino hay piedras, puestas. Diferentes tipos de caracteres me permito adaptarme, aceptar así como Dios acepta mi manera de ser Respeta mis decisiones y hay un libre albedrío. Así soy capaz de respetar la historia del otro, el dolor del otro. la diferencia, la omisión. Porque aceptándome, acepto. Porque amándome, amo. Conociéndome, Puedo abrir esta energía divina, la puro color violeta. Ahora se añade el color azul del agua cristalina, de mis sentimientos más puros. Acepto lo que es. Acepto lo que fue. Y doy la bienvenida a lo que vendrá. Siento esta renovación al soltar, al fluir. Al quedarme con lo mejor de mí, para mí y para los demás. Y se añade una energía de color rosa. Iluminando mi corazón. Esta energía me hace tan capaz de tolerar cualquier cosa que esté viviendo en este momento. El amor, la energía transformadora más fuerte del universo si abrazo con amor a las personas mentalmente aquellas que en este momento más necesiten del amor de dios no importa cómo se hayan comportado conmigo. Toda alma en algún momento necesita el amor incondicional del alma suprema. Y en este momento mi corazón se une al de él. corazón limpio, puro, incluyente, que da calidez, que reconforta, que es un bálsamo, con el que todos nos sentimos como niños, con todo el derecho a ese amor, a esa paz, a esa pureza de intención. Esta energía de colorosa se expande a todo lugar donde hay maltrato o violencia, a todo lugar donde alguien necesita cuidado, comprensión y amor incluyendo mi propio corazón y esta energía transformadora recorre al mundo y es un llamado a recuperar la humildad a dejar a un lado la arrogancia, el ego, cualquier pared que hayamos construido. Reconozco mi poder para cambiar, y permito que mis sentimientos cambien. Me convierto en un ser que otorga y así como en todo Costa Rica hay muchos árboles. Siento la fortaleza que ellos tienen. La sombra que ofrecen. Me siento fuerte y al mismo tiempo renovado. Como la lluvia. Cuando cae, refresca el alma y a cada hoja Así permito que una energía de color verde, como esas diferentes hojas, lleven la renovación a Costa Rica y al mundo. Ofrezco lo mejor de mí, a través de mi mente, y así como hay diferentes árboles, hay diferentes creencias, todas ellas importantes, respetables. Esta energía de benevolencia hacia todos, de benevolencia hacia todo. Viaja con el viento, como el viento viaja entre las hojas. Es como si enviáramos un mensaje con nuestros pensamientos, unidos al alma suprema. El Padre de todas las almas, de todas las religiones, de todas las creencias. Nuestros pensamientos llevan mensajes de paz, de fraternidad, de humildad, empatía. armonía comprensión de amor puro y de visión de lo y visualicen Todas estas energías multiplicadas unidas a la energía del supremo para que a través de estos árboles físicos en Costa Rica y del viento lleguen a cada hogar. a cada persona que necesita esperanza renovación una nueva oportunidad y así de costa rica para el continente americano Y cada árbol, con el viento, va multiplicando nuestros pensamientos hacia todo el mundo. Ahora, vamos a hacer como el sol. Vamos a añadir al agua y al viento y a los árboles, esa luz que nos da la vida todos los días. El sol es tan cálido. Y es para todos. El sol no tiene preferidos. Ni rechaza a nadie. Así es. El alma suprema. Su luz. Es para todas las almas, creencias, religiones e incluso para quien no cree, porque todos somos sus hijos. Yo me vuelvo como sol, igual a él. Y la luz que soy se esparce como ese sol en el celito a todo aquel que la necesite. Incluso, aunque por alguna razón me haya causado algún daño. La luz es más fuerte que la oscuridad. El amor es más fuerte que el odio. Y esta luz de la alma suprema, tan cálida, tan dulce, amorosa. Que abarca a todas las almas del mundo. Me está llegando para que yo me convierta en ese sol como él. Mandemos esta luz a todos aquellos que se quieren dar por vencidos. que ya no tienen un motivo para vivir. El simple hecho de mandar la voz que despierte la luz que ellos son, que recapaciten, que consideren que son tan únicos importantes y valiosos porque por nuestra diferencia aportamos algo especial al mundo entero. Este sol que ilumina que da paz y esperanza, que da amor y poder, que da calma, paciencia, renueva, reconforta. Reanuda. Y finalmente vamos con la madre tierra. Siempre otorgando. No importa cómo la tratemos. Ahí están las flores. La cosecha. La sombra. La luz. El aire. El agua. Y junto con el alma suprema. Que todos los días está otorgando amor. Paz. Pureza. Verdad. Felicidad a todas las almas. Me comprometo a tocar mentalmente lo mejor de mí para todo aquello que necesita renovarse. para todos aquellos que necesitan tener fe en sí mismos, esta energía de la Madre Tierra y esta energía del alma suprema, multiplicada por la energía de cada uno de nosotros, para que las almas sientan arraigo pertenencia, amor, al mismo tiempo protección, y puedan ser capaces de dar lo mejor de sí mismos, a sí mismos y a los demás. En cada respiro, yo soy paz, yo soy amor, yo soy pureza. Abrimos bien nuestros ojitos y viendo este mundo frente a nosotros enviamos con esa fuerza de nuevos deseos lo mejor para cada ser humano en esta tierra costa rica y en el mundo entero. Om Shanti, respiramos, respiramos el los ojitos suavecito, todo tiene que ser suave, pacífico, dulce, como ustedes son suaves, pacíficos y dulces, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por su tiempo. La diferencia entre la vida y la muerte es un respiro. Y el respiro es de un segundo. Si cada que ustedes van a hacer algo antes de hacerlo, envían un pensamiento de algunas de las virtudes de las que hablamos, estarán enviando a alguien que necesite paz o amor, tranquilidad, esperanza. Un ejemplo que es porque cada segundo cuenta, y cuenta mucho. Entonces cada pensamiento de ustedes tiene mucho valor. Si en lugar de preocuparnos usamos nuestros pensamientos para iluminar la situación con la energía que necesita Paz, madurez, paciencia, tolerancia, humildad, estamos haciendo algo mejor y utilizando nuestra fuerza mental y energía mental en algo más provechoso. ¿No? Entonces, solo fue un ejercicio para que vean cómo ¿no? pueden relacionar algo físico con algo espiritual y crearse sus propias meditaciones, momentitos durante el día pausas de recuperación mental contestamos muchos mensajes, mensajes a través de diferentes formas pero creo que el celular está captando mucho la atención por la demanda de respuestas urgentes es bien, pero de tanto en tanto, dense un respirito y voy a tomar un poquito de paz antes de contestar algo. Voy a sentir ese amor hacia todo el mundo antes de responder algo. Pequeños momentos antes de tomar un vaso de agua que es necesario voy a enviar esta paz que está siendo necesaria en lugares donde no ha de ser fácil convivir con la guerra, con lo impredecible. Entonces podemos multiplicar muchos buenos pensamientos y llegar a muchas personas que en este mismo momento lo estarán necesitando. ¿Okay? Gracias.